Al señor Pérez Dorado y a la señora Fernández Trujillo les diré que, bueno, que respetando su punto de vista, no lo comparto. Y no lo comparto porque el problema de la escuela de hostelería no se puede solucionar en el Parco del Falla, mire usted. Una forma diferente. Tenemos diferentes formas de entender la política y la política no se hace eh, tomando una cerveza en un palco de fútbol, en un palco de un teatro o en un reservado de un restaurante, que es como... Los partidos tradicionalmente, ustedes y el resto de partidos tradicionales han arreglado la, las cosas. Y ahora me dirijo al Grupo Socialista y al Grupo Popular. Se les debería de caer la cara de vergüenza. Se les debería de caer la cara de vergüenza porque ustedes han utilizado el palco, el palco municipal del Teatro Fallo, no solamente para el concurso, sino para todos los actos culturales de esta ciudad, como privilegio, como cortijo. Y eso lo saben todos los gaditanos. No sé, fíjense... Lo que estamos planteando es, perdonen, el palco municipal lo queremos utilizar para que acceda al teatro gente que forma parte de colectivos desfavorecidos de la ciudad y que normalmente no pueden pagarse un acceso a la entrada. ¿Están ustedes a favor o están ustedes en contra? Ustedes dicen y ustedes esgrimen argumentos con intención de confundir a la ciudadanía. Hablan ustedes de… Eh, extravagancia, como hablaba el señor Pedro Dorado. Hablan ustedes de difusión y representación del Ayuntamiento de Cádiz. Hablan ustedes de correos electrónicos, donde se les mandaba, donde se les comunicaba que habría que comunicar con anterioridad. Saben ustedes de sobra, de sobra que, como concejales, no se les negará nunca la entrada a ninguna instalación municipal. Eso sí, si quieren ustedes ir acompañados, y en aras de facilitar que todo el mundo quepa en un palco municipal que tiene localidades limitadas, estaría muy bien, sería de agradecer que lo comunicaran previamente, señor González. Por ahí van las cosas, ¿eh? por ahí van las cosas. Pero vuelvo nuevamente a los argumentos de representación y difusión. Lo he anotado para eh, trasladarlo literalmente. ¿Me pueden ustedes decir por qué... Durante la época de gestión del Partido Popular, el señor concejal de, de fiesta disponía de tres palcos, tres palcos diariamente durante, toda la, durante todo el concurso. ¿Me pueden ustedes decir dónde está la difusión y la representación de la ciudad de Cádiz en ir a ver Pepa Pic con tu familia? Como yo he visto a representantes del Partido Socialista. ¿Dónde está? Mientras yo lo veía desde el gallinero con mis hijos y otros concejales lo veían desde el patio de Butaca y estos concejales entraban por la cara en el Teatro Fallo con su familia a ver Pepapic, Pic, ¿dónde está la, la labor de difusión de la ciudad de Cádiz? Ahí queda eso. A recogen ustedes, señoras y señores concejales.